Tramos. Ahora ya estamos en directo. Hola, mis auténticos valientes. Soy Diana Quintana Gómez y hoy tenemos con nosotros a Neus García Acera. Acera es tu apellido. Sí. Y eh, vamos a estar hablando con Neus. Ella es escritora, pero bueno, voy a dejar que ella misma se presente y vamos a estar hablando acerca de eh, romper con el mito del TDA. Ya van a saber por qué lo decimos. Eh, bueno, Neus, preséntate, por favor. Hola, sí. Bueno, yo soy Leon García Cera, como ha dicho Ana. Eh, soy autora de la trilogía con T de talento, que está basada y dedicada a las personas diagnosticadas con TDA o que tengan un exceso de hiperactividad, de atención. Soy instructora de yoga para niños y para adultos y también soy educadora infantil. Entonces, esta es mi presentación. Pues genial, como pueden ver, eh, Neus está muy al tanto de, de toda la temática que vamos a estar desarrollando el día de hoy y la invité porque aunque no sea mi temática, eh, sí que me interesa mucho pues como madre y sé que aquí hay muchos padres y madres en esta, que siguen esta página y pues me gusta la idea de traerla para que hable con nosotros, nos explique eh, acerca del TDA y, y que, que está que, O sea, que nos cuente qué hay de realidad en, en el tema de TDA y qué no. Pero antes pues me gustaría, Neus, que nos cuentes cómo es que llegaste a esto de escribir y hablar de este tema. De ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Bueno, pues muy buena pregunta. Yo me decidí a escribir esta, esta trilogía porque yo fui una niña con tres años diagnosticada con TDA. Y bueno, pues eh, mi experiencia ha sido dura y por eso pues he querido transmitir todo lo que una persona desde bien pequeñita hasta más grande siente y qué experiencias, qué desafíos, qué retos se encuentra en la vida para poder superar ¿no? todo esto. Y bueno, en principio desde pequeña he sido una persona con mucha conciencia, me daba mucho cuenta de las cosas. Y veía que no encajaba, ¿no? Que no encajaba yo en la sociedad y tampoco encajaba mi forma de ser en, ni en el colegio ni en, ni en ninguna parte, incluso en la familia, ¿no? Entonces todo esto me llevó a cuestionarme, ¿no? Las cosas. Y un día, pues, eh, en una librería vi un libro que hablaba de niños sin vivo. Entonces empecé a leerlo y me cautivó porque vi que todo lo que explicaba en ese libro eh, era yo. Se hablaba de unos niños hiperactivos, con mucha energía, eh, con impulsividad, pero no, no, no con la connotación negativa, sino más bien niños curiosos, niños que se preguntaban las cosas. Y bueno, y hablaba, daba el, daban varios testimonios de, de niños y de personas que, como yo, pues se han tenido que, que enfrentar en, en situaciones pues, duras y las han superado algunos y otros, pues, a lo mejor han caído en las drogas, ¿no? Eh, y bueno, básicamente, esta ha sido mi experiencia hasta llegar aquí, ¿no? Y ahora, pues, mi lucha, entre comillas, ¿no? No lo, no lo considero una lucha, sino un trabajo, ¿no? Para ayudar a... tanto a los adultos, hiperactivos, como los padres y, por supuesto, a los niños. Aunque los niños no necesitan ninguna ayuda, necesitan ser nada más niños y que se les permita ser niños pero lo que quiero es pues, con esta trilogía unir a las familias ¿no? y que entiendan de que no hay ningún trastorno, que hay muchos talentos, que todo se basa en la energía y que la energía bien encauzada pues, nos puede permitir llegar a nuestro autoconocimiento, a tener autoconfianza, autoestima y a poder ser nosotros mismos, que es de lo que se trata. Qué bien, Neus. Y cuéntanos un poquito más, eh, aunque dices que no hay una enfermedad como tal, ¿a qué llaman los, los especialistas eh, el TDA? O sea, de, de, ¿a qué se refieren cuando dicen que un niño tiene un trastorno de TDA? El TDA es el, lo consideran el trastorno por déficit de atención hiperactividad. Eh, lo curioso es que la persona que le puso este nombre a... Ah, a esta, a esta característica porque yo no lo puedo llamar enfermedad sino a esta característica era un psiquiatra americano que se, llama, se llamaba Leo Heiselberg y él reconoció se murió con 87 años pero reconoció antes de morirse de que era una enfermedad ficticia ¿no? supongo que su conciencia no le permitía continuar con esa falsedad entonces eh, bueno bueno eh, Muchos padres, pues, creen, creen eh, que esto es una enfermedad y para nada lo es. Eh, es una tipología de persona, como hay otras personas, pues, que, que su naturaleza, pues, es diferente, es más tranquila, ¿no? Pero, pues, nosotros somos personas inquietas, somos personas que nos cuestionamos las cosas, somos personas creativas, personas que, que nos gusta saber el por qué, eh, siempre tenemos... Un conocimiento ya nos viene de nosotros mismos espiritual, o sea que por ejemplo no he tenido ninguna educación religiosa. La espiritualidad tampoco es religión, pero mucha gente también lo confunde. Entonces yo creo que estamos en una nueva era, en un cambio de paradigma, y a mí me gustaría aportar en ese cambio de paradigma una, una educación que beneficiara a estos niños, ¿no? También, porque son niños que si realmente se les entiende y se les deja ser ellos mismos pueden aportar muchísimo a la sociedad, ¿no? de hecho ya lo aportan a los padres, enseñan mucho a los padres, lo que pasa es que los padres, muchos no están receptivos a sus enseñanzas ¿no? y aquí está el tema, aquí está el tema, en que los padres se sanen ellos mismos y reconozcan que a lo mejor no están del todo preparados para entender las enseñanzas de estos niños, pero... Por eso yo pues, he escrito esta trilogía, ¿no? para ayudar a los padres, sobre todo a los adultos, a que cambien esos conceptos, esa programación de que hay un problema, no lo hay. Eso estábamos comentando justo antes de entrar en directo, estábamos comentando tú y yo que, que al final, desde la experiencia que he tenido yo como madre, eh, lo que me encuentro es más unos padres que están un poco agotados y que no entienden a, a, a estos niños porque pues porque la educación que recibimos era diferente y entonces es más fácil para nosotros pensar, este niño no está bien que pensar, yo no conozco lo suficiente a mi hijo. Sí, están desinformados. Yo me he encontrado con muchos padres y de hecho también tengo testimonios en mis libros que hablan ¿no? de la experiencia de sus padres. Y todos, pues, me vienen a decir lo mismo, ¿no? Es que no teníamos la información, es que no sabíamos, ¿no? Y padres, pues, que confían en los profesionales. Ojo, yo no quiero decir que los profesionales no lo hagan bien, ¿no? Pero muchos profesionales también no tienen toda la información, ¿no? Sobre estos niños. Y, bueno, pues, nos etiquetan. Entonces, a partir de aquí, el problema se hace más grande, ¿no? Eh, yo creo que ha de haber una terapia... O, bueno, abrirnos ¿no? la conciencia en general todos para que estos niños no los veamos como conflictivos, como niños que tienen problemas y más bien pues potenciar todo lo que tienen de bueno, ¿no? que también lo tienen. Yo el otro día hice un post en, en Instagram que hablaba de que cuando se habla de estos niños, pues siempre les pone una cara seria, una cara de enfadados, una cara de que tienen problemas, una cara de que están, pues, en otro mundo, ¿no? Mirando hacia arriba, ¿no? Como despistados. Y esto da una connotación, es una forma de manipular eh, el concepto este de, del TDA, ¿no? Que le han puesto. Eh, porque realmente no es que los niños estén distraídos, ¿no? En otro mundo. O a lo mejor sí porque tienen mucha fantasía, pero eso no es malo porque Albert Einstein lo decía, ¿no?, que la inteligencia es la base, o sea, perdón, la fantasía o la imaginación es la base de la inteligencia, ¿no? Entonces, unos niños con mucha fantasía y mucha imaginación, para nada son niños retrasados, son niños que tengan problemas, son niños con mucha creatividad y, bueno, te quería explicar más cosas, que son tantas cosas que se me acumulan, <risa> Pues mira, yo voy a aprovechar, porque como te comentaba, eh, como madre yo pasé por la experiencia de que mi hijo no encajaba con, como con lo que se esperaba en el colegio y, y la propia familia de él, ¿no? O sea, tenían la idea de que, de que era un niño diferente porque pues se cuestionaba mucho las cosas, porque iba a otro ritmo, porque aparentemente era muy distraído para, para ellos, tanto así que, que llegaron a hacer pues este, esta revisión médica con neurólogo a bordo y toda la cosa. Y el diagnóstico que me dieron a mí era que era un niño con déficit de atención que como te comenté, pues yo me negué a, a seguir los pasos el procedimiento que me habían dicho, eh, le medicaron y también dije que no. Eh, que no le medicaba en el colegio me insistían en ponerle en una clase aparte y la verdad es que yo ya había tenido la experiencia, de por, un poco por su forma de ser y también porque estábamos en un país extranjero, eh, eh, un poco el tema del bullying. Entonces ya les dije, o sea, lo que me faltaba, o sea, que aparte de todo eso me pongan al niño en una clase aparte porque dicen que, que, tiene, o sea, que no tiene las capacidades suficientes que... Eh, o sea, como padres y madres al final conocemos a nuestros hijos, bueno, o por lo menos yo sentía que yo sí que conocía a mi hijo y que no tenía ningún déficit, sino que tenía, pues, su atención centrada en unas cosas, sí, en lo que le llamaba la atención, sí, y para eso era súper inteligente, pero cuando algo no le atraía, no le llamaba la atención, pues, él como que simplemente, pues, le ignoraba, que yo creo que, no sé, ¿cuál Sí, sí, son las características de estos niños, ¿no? Y me identifico también, ¿no? O sea, son niños que tienen muy claro qué es lo que les gusta, ¿no? Pero, y qué es lo que quieren, pero claro, cuando les impones las cosas, ahí hay un conflicto. Pero no con ellos, o sea, ellos lo que quieren es ser ellos mismos, que se les permita ser ellos mismos. Entonces, con fuerza no conseguirás nada, ¿no? Y lo conseguirás pues dialogando. ¿Por qué? Porque es una forma inteligente, ¿no? De llegar a las personas con el diálogo hacerle ver, ¿no? Llegar a acuerdos. Lo que no puedes es decirle, esto lo tienes que hacer porque te lo digo yo. Así el niño, pues, no, no, puede, no puede mostrar quién es, ¿no? Estás ahí, pues, cortando ¿no? Su, su personalidad, su libertad de, de expresión. Y, bueno, yo creo que, que lo que hace falta es pues, que la gente tenga mucha más información de las características de estos niños, porque, como decía antes, ¿no? También eh, se, se los consideran los niños, pues, como son conflictivos, según muchas personas, pues unos niños serios que siempre están con mal humor y molde, para nada es así. Son niños muy alegres, muy cariñosos, eh, les gusta mucho ser sociables, pero también tienen tanta empatía que también eh, tienen muy en cuenta a las personas, ¿no? Eh, el poder de las personas. Entonces, por ejemplo, pues... Eh, siempre favorecen a la persona que es más débil, ¿no? Y, y están como más... Tienen una capacidad de, de entendimiento, de, de empatía, de ponerse en el lugar del otro tan grande, son tan altamente sensibles, que ellos tienen muy claro cómo deben de actuar. Lo que pasa es que eso está pues, en contraposición a lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? La escuela... El sistema educativo lo que te enseña es a obedecer, a sentarte y escuchar. Eso es que para un niño es, es tremendo, y más para un niño que tiene mucha energía. Es como un ¿no? Si a un tigre lo pones en una jaula, ¿cómo es para el tigre? O sea, necesita pues expresar su, su energía, ¿no? Pues bueno, estos niños tienen muchísima energía y pues, necesitan un sistema pues, que les permita pues, manifestarla, ¿no? pues con el juego a lo mejor aprender con el juego y bueno pues practicando eh, yoga yo le doy mucha importancia al yoga soy instructora como he dicho y yo he estado trabajando con niños no artistas interactivos niños eh, de cualquier naturaleza y, y claro a ver cuando haces yoga por ejemplo eh, es ves cómo los niños reaccionan y, y cómo canalizan su energía, ¿no? O sea, lo que tú ves afuera, con el yoga, es como que se transforma, ¿no? Y potencias esas partes buenas, ¿no?, de los niños. Entonces, claro, yo creo que tenemos que ir ya hacia, hacia este cambio, ¿no?, de, de conciencia. Que los padres también, pues, tomen conciencia de que sus hijos, pues, tienen que aprender de otra manera, que el sistema educativo ya lleva muchos siglos siendo el mismo, y si todo evoluciona, menos el sistema educativo, hay algo que no funciona bien, ¿no? Pero no en el niño, sino yo creo que en la sociedad tal y como está. Claro que sí, sí. yo creo que en eso tienes bastante razón. Eh, bueno, en el sistema educativo, pues no sé cómo, cómo lo vayan a poder arreglar, pero a nivel de familia, porque desde donde yo lo experimenté, aparte del sistema educativo, que yo sentía bastante presión de que el niño tenía que encajar en ciertas normas que, que ellos decían que no estaba cumpliendo, luego en casa pasaba más de lo mismo, o sea, por, por la educación que hemos recibido todos nosotros, que era una, una educación más estricta, más de lo que tú decías, de eh, esto hay que hacerlo porque yo lo digo y se ha acabado, o sea, aquí explicaciones ninguna. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a los padres para que, para que puedan, eh, no sé, comunicarse mejor con estos niños? Porque es lo que, lo que tú has dicho, o sea, en, en mi caso... Yo me encontraba con que mi hijo me cuestionaba todo. O sea, yo le decía, haz esto, ¿por qué? ¿Para qué? Y, y claro, a mí me volvía un poco loca porque yo venía de esa educación de si yo soy tu madre y yo te digo que haces esto, tú haces esto y ya está. O sea, sin rechistar. ¿Por qué me estás preguntando para qué? ¿Y por qué si te digo, nos vamos, ¿para dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuánto vamos a tardar? Y decía, ¿Pero, ¿por qué? Es normal que un niño se cuestione las cosas, ¿no? Necesita aprender y necesita que le expliquen. Eh, no basta de decir vamos a hacer esto y lo hago porque lo digo yo. Es que eso no tiene ningún sentido. Para mí, yo creo que es mucho más potencia, más la inteligencia de la persona cuando se cuestionan las cosas, ¿no? Pienso yo. Eh, pero bueno, si, tú antes me has dicho, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a los padres? Bueno, pues he escrito mi trilogía que os la quiero enseñar ya, también. Estos tres libros, no sé si se ven, ¿vale? Sí, que además tienen unas portadas muy bonitas. Sí, sí. y bueno, claro, estos tres libros, cada uno está enfocado, pues por ejemplo, el primero está enfocado en, en el adulto hiperactivo, ¿no? Que, pues eso, que ha pasado por toda una serie de experiencias que no le han llevado a ser el mismo, ¿no? Entonces, pues he pretendido ayudarlo para que encuentre en su energía, ¿no?, cómo potenciar esos talentos. El Deus, segundo... perdona que te corte, ¿cómo es un adulto hiperactivo? Cuéntame, porque ah. claro, se habla mucho más de los niños hiperactivos, pero ¿y un adulto hiperactivo cómo es? Bueno, claro, eh, por ejemplo, yo soy una persona hiperactiva, ¿no? Eh, en mi caso, como yo fui medicada, eh, claro, durante mucho tiempo, eso me fue muy mal, porque lo que hizo la medicación fue... En pausar todo, o sea, ralentizar todo mi sistema nervioso y a partir de aquí, pues, desconectar de, de quién era yo, ¿no? O sea, de ser una niña muy movida, muy inquieta, muy curiosa, a ser una niña, pues, que más retraída, más, eh, más lenta, de eso derivó al bullying, evidentemente una cosa te lleva a la otra, el bullying siempre está nosotros, porque, bueno, como... Somos diferentes, pues ya los profesores tampoco están muy informados, tampoco te sientes apoyado por ellos. Entonces, pues bueno, vas, vas, vas viviendo las experiencias ¿no? como puedes. O sea, yo para mí hay una diferencia entre el adulto hiperactivo, que es una persona muy nerviosa, pues que, que necesita hacer las cosas rápidamente, no se puede esperar mucho y es así, ¿no? a la persona, pues, que ha tenido un proceso, pues, de medicación y, y bueno, ha tenido que aprender, pues, de, de todas esas experiencias duras que le ha permitido, pues, tener, a lo mejor, un poco más de paciencia. Aunque un adulto hiperactivo, pues, es eso, es una persona que necesita hacer muchas cosas, necesita ir rápido, tiene poca paciencia, pero que, bueno, que también tiene, pues, cosas muy positivas, ¿no? Como ser una persona creativa, una persona pues que en un trabajo sentado de muchas horas eh, no le suele ir demasiado bien, eh, necesita más pues, eh, expresar su creatividad y, y qué más, mm, suele, le, le suele gustar más el tema artístico, el estar, suele ser una persona muy melómana también, y bueno, pues por eso, ¿no? Eh, suele ser una persona que tampoco en la infancia lo ha pasado bien, con lo cual lleva una programación de la infancia pues dura, ¿no? De muchas heridas que tiene que ir sanando. Y entonces de eso hablo, del niño interior, de cómo sanar el niño interior para, para sanar como adulto, ¿no? Y poder llegar a ser tú mismo. Porque cuando sanas las heridas de tu niño interior, Estás sanando la parte esa que no te permite ser tú mismo. Y ahí ya ves una claridad, ¿no? Eso es lo que es un, un adulto hiperactivo. Luego, como decía... Hay varios por ahí, ¿eh? Hay varias personas por lo que describes. Son más de, de lo que... O sea, dicen, no es normal, pero al final, si te das cuenta por la descripción que haces, hay muchas personas con ese nivel de energía y que necesitan estar haciendo muchas cosas y... Y, y que no sea, no, o sea, no pueden estar quietos. Muchas personas que, que al final han consumido drogas son hiperactivas ¿no? Pues porque no encuentran tampoco soluciones y, bueno, pues todos tenemos un origen, una familia, ¿no? Que también nos marca mucho y, bueno, no todos podemos tener los recursos necesarios para poder tirar nosotros mismos. Algunos pues necesitan las drogas, ¿no? como un recurso para poder sobrellevar lo que se nos pide, ¿no? Y bueno, eh, luego está es escrito este libro, que es el segundo, que es TDA con TDA talento, porque quiero remarcar mucho que la TDA de trastorno no existe, que son talentos, ¿no? Entonces, pues aquí doy también muchos consejos y herramientas para los padres. Digo también las causas del TDA, que para nada son las que dicen los profesionales psicólogos, eh, puede venir de diferentes formas, de diferentes orígenes, puede ser que el niño o la persona tenga problemas digestivos y ahí puede venir una hiperactividad, eh, puede venir también porque en, en el embarazo de la madre, pues la madre lo pasó mal, estuvo muy nerviosa, o porque el padre pues, no estaba cuando la madre estaba embarazada, y eso el niño también lo vive como un estrés. Hay muchas causas, muchas, pero nada, ninguna de ellas es porque haya ningún problema alimentar, ni del cerebro, ni nada. Y luego ya el tercer libro, este, es el viaje hacia tu don. Es un viaje hacia tu energía, ¿no? Hacia la energía de la persona y después también pues hablo de, o sea, un viaje de la persona a través de, de, de técnicas ancestrales, ¿no? Y me, me enfoco mucho en el yoga, porque el yoga es transformador, ¿no? Y también en la meditación, la visualización. Es que hay muchas técnicas que son muy buenas, que en el colegio pues no nos las han potenciado ni nos las han hecho saber, pero que son, son una auténtica medicina. En la Ayurveda, por ejemplo, también. Entonces, de todo ello hablo, ¿no? Y todo es para que la persona reconduzca su energía y sea más ella, conecte con su interior. Y entonces también pongo ejemplos, pongo muchos ejercicios para compartir con la familia, ¿no? Porque cuando uno está bien, también está bien con los demás. Y compartir las cosas es algo que tampoco nos han enseñado mucho y también, también es bueno, ¿no? Practicarlo, el compartir. Así pues que bien, que completa tu trilogía, desde luego. Sí, intentar, <risa> intentar llegar a todos, ¿no? Porque ya que me pongo, al menos, ¿no? Que llegue a todo el mundo. Y de la mejor manera, yo no critico a nadie, no. Todo lo que escribo es para aportar bien, ¿no? Pero muy bien, porque es lo, yo lo que vi, o sea, lo, lo que experimenté fue. Que, que hacía falta eso, o sea, hacía falta saber realmente qué estaba pasando, eh, entender que realmente no era tanto un problema con, con un niño que es muy, en un trastorno, sino eh, que, somos, que somos una familia con un sistema distinto y que este niño nos ha salido un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero que eso no quiere decir que el niño tiene el problema sino que los adultos no entendemos a este niño y que sí, tratamos de entender y de conocer a, a estas personitas, porque es que son muchos, o sea, yo me encuentro con muchos padres, porque claro, al ser madre, pues me relaciono con otros padres y es, es que este niño no para, es que este niño, o sea, no, no hay manera, estamos cansados, queremos dormir, es que de verdad, o sea, vengo de trabajar, ¿tú te crees que estoy yo para estar? Y papi, papi, papi, no para, y claro... Esto está hablando más de una sociedad cansada que de unos niños con problemas. Entonces, claro. es verdad lo claro. que decir, Una sociedad cansada, cansada de una programación que no nos ha servido para nada. Una programación que no te lleva a ser feliz, o lo contrario, ¿no? Y realmente los niños que eh, ponen nerviosos a los padres, pues son niños que son unos maestros, están demostrando a los padres un reflejo de ellos mismos, ¿no? Pero que son los padres que tienen que, que sanar eso, ¿no? Que no tienen bien. Porque el niño es niño, no está haciendo nada mal. Está aprendiendo. Y tú eres su ejemplo, ¿no? Entonces, depende de cómo tú actúes con él, es lo que te llegarás al final. Entonces, es mejor que tú, pues, te sanes. Ah, es que es verdad, o sea, al final, si... si si dejas de pelearte con el por qué mi hijo se comporta de esta manera y empiezas a mirarle un poco más allá y empiezas a darte cuenta de que ese niño, o sea, es que yo me he encontrado con que los adultos tenemos la idea de que un niño no tiene como el nivel de capacidad de, de entender la vida ni, o sea, como si no tuviera la inteligencia suficiente para entender algunas circunstancias. Entonces, eh, no les explicamos las cosas, no, no les tratamos como, como personas que nos pueden entender, sino que pensamos, es que es un niño, o sea, ¿qué le voy a estar diciendo a este niño? Nada, sí, sí, ¿qué va a entender? Y yo creo que ahí es donde como que más pecamos, porque tratándoles de esa forma es como que los dejamos fuera de todo. Cuando ellos lo que necesitan es que los integremos y que les mostremos, pues, oye, poder explicar, oye, eh, papá, mamá, ha llegado cansadísimo. Dame un, un momento, yo me, me relajo un poquito, me descanso y ahora vamos. Y ahora me contas todo eso que Me quieres contarnos, o sea, gestionarlo de otra manera. Y, y claro, nosotros lo que hacemos es. Ahora no. Venga, vete a hacer algo, o sea, vete por ahí, o ponte la tele y ya está. ahí, me lo quito de encima, pero no le explico nada. Claro, y eso. Pero, ese, en algún... Claro, pero con este ejemplo que acabas de dar, ¿no? Un adulto, ¿no? Por ejemplo, que era con un amigo, ¿no? Y si el amigo le dijera, oye, déjame ahora, ahora no, no quiero estar contigo, ¿cómo se lo tomaría el adulto? No creo que se lo tome bien, ¿no? Pues un niño que está esperando a sus padres verlos, pues claro, si, el niño no tiene ninguna culpa de que el padre trabaje, ¿no? Eh, venga de trabajar cansado, o sea, lo que necesita es su papá, y que su papá pues lo trate con amor, con cariño y que... Si no puede estar por él, pues que se lo explique, como tú también has dicho, ¿no? Dialogando a estos niños eh, no hay ningún problema, pero les tienes que explicar las cosas coherentes porque ellos viven en coherencia, no, no entienden la incoherencia. Entonces, claro, esto es algo que los padres tienen que tener muy en cuenta. Por eso necesitamos más conciencia, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Mira, Mari Carmen nos saluda... Dice que muy interesante el tema de hoy y la verdad es que sí, o sea, yo lo que me he encontrado es, es eso, Neus, eh, que a veces el trabajo es más nosotros, los adultos, que, que los niños y que, y que ahí hay un trabajo, tú me lo comentaste antes de entrar a la entrevista, de, de autoconocimiento, ¿no? Como el adulto, conocerse más, conocerse mejor y darse cuenta por qué, por qué tiene esas reacciones ante la conducta del niño. O sea, por qué le molesta tanto, por qué se resiste tanto a, a, a relacionarse con el niño desde una forma más sencilla, más simple, sin, sin tanto estrés. Claro. Es que nos han enseñado tanto a juzgarnos también y a juzgarlo de fuera. Y es que tenemos que... Que, que desechar toda esta información que no nos sirve, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando daba clases de yoga a niños con necesidades educativas especiales, que eso es otro título que también le ponen, ¿no? Yo tenía niños hiperactivos, niños autistas, y yo me quedaba, bueno, alucinada porque, claro, te dicen es que los niños autistas son tontos, ¿no? O, o tienen un problema para aprender y son súper inteligentes. O sea, yo he dado clases de yoga eh, a niños en inglés y sabían perfectamente las cosas, o sea, lo que pasa que, bueno, eh, es otra naturaleza, es como otro, otra forma de, de, de vivir, de, de entender las cosas, pero no tiene por qué ser negativa. Todos tenemos que aprender de todos y todos formamos parte de todo. Entonces, eh, ya basta de, de poner etiquetas, de de descalificar, de, de decir que unos son buenos y otros malos. No, todos son válidos, pero cada persona ha de sacar su esencia y brillar por ella misma. Tenemos que ir hacia esa dirección, hacia valorar a todas las personas por igual. Y bueno, pues esa es mi intención, poder llegar a, a muchas personas, a muchos padres, para hacerles entender esto, para ayudarlos, apoyarlos. Eh, y que, bueno, que, que vean a sus hijos, a su hijo, eh, pues como un ser maravilloso, del que pueden aprender mucho, pero que tengan esa actitud. Pues qué mención tan bonita, porque realmente yo me encuentro con que le tememos a lo diferente y desde el temor a lo diferente hacemos eso, etiquetamos, eh, ponemos todo en una lista, ¿no? O bueno o malo. Si es diferente, entonces... Ya tiene que ser malo y no necesariamente tiene que ser malo. Simplemente entiendo que la humanidad está evolucionando y estos niños, yo creo que vienen a decirnos eso. Es momento de, de cambiar y de cambiar la energía de, de todos. Exacto. Son los niños del nuevo paradigma en la educación, ¿no? Como yo digo, porque claro todo tiene que cambiar, ¿no? Pero la educación es básico. Y ya estos niños están ahí, pues, para demostrarnos, ¿no?, de que el cambio ha de ser inminente de que los padres dejen de mirar hacia otra dirección, hacia la dirección que no, que no sirve de nada, ¿no?, y mirar hacia, hacia un futuro más, más bonito, con más conciencia, con más amor y potenciando valores que hasta ahora, pues, no nos han enseñado, ¿no? Y, bueno, yo, pues, también animaría a que los padres hicieran un test que es de inteligencias múltiples, que ahí, pues, está en, en, en internet, hay muchos, y ahí, si quieren ver realmente eh, la potencialidad de sus hijos, pueden hacer ese test y ver que, dónde estaba la inteligencia de su hijo, pero que seguro queda aquí, vamos. Mira, qué bueno que has dicho lo del test de inteligencia, o sea, del test, porque... Por ahí también pasé por la experiencia del test de inteligencia. Y el test de inteligencia te mide un, un tipo de inteligencia, que es como de tus capacidades cognitivas y ya está. Y, wow. y si no, si tu si promedio no es el que consideran que tendría que ser, entonces ya pues tienes, tienes un problema. Pero investigando, porque cuando pasó eso y cuando me encontré, que además, como te comenté, hubo una, un, una equivocación a la hora de de tomar nota de lo que eran los promedios. Entonces, lo apuntaron mal y entonces dio por debajo porque había un error, pero no se dieron cuenta. Entonces, diagnosticaron desde ese error. Y, claro, investigando porque dije yo, ¿pero ¿cómo puede ser que un niño que yo lo veo, perfectamente otros me están diciendo que no, y, y yo no estoy de acuerdo, o sea, no, no acepto este diagnóstico y ya está. Me encontré con eso, con los distintos tipos de inteligencia, inteligencia artística, inteligencia emocional, o sea, hay más tipos de inteligencia, no se puede encajar a todas las personas en un único en un, en un único molde, porque es que si no somos iguales físicamente, ¿por qué tenemos que ser iguales mental y emocionalmente? O sea, ¿de dónde ha salido o sea, Claro, y si un niño quiere ser artista, quiere, pues, eh, pintor, quiere ser pintor, ¿de que le vale saber muchas matemáticas? Yo creo que mm, no, en este caso no sería el fuerte, ¿no? Potenciar. Eh, o al revés, ¿no? Un niño que, no sé, que le guste pues ser bailarín, pues tampoco, no sé. Hay materias como la física pues, que tampoco le, le servirán mucho. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que valorar las inteligencias de cada niño, potenciar los talentos, los dones y fuera etiquetas, que son muy malas y causan mucho mucho dolor. Y son difíciles luego de, de superar. Sí, tienes, tienes, o sea, sí, es difícil. Es difícil y sobre todo para un niño si le encasillas ahí, eh, enseñarles que tiene otras opciones, que tiene otras capacidades, pero afortunadamente hay personas como tú que, que están ayudando, a, sobre todo a los padres, porque yo insisto que, que somos los adultos los que más necesitamos esa ayuda, esa guía, porque si les dejamos ser desde su esencia, que es lo que yo me encontraba, porque mira, mi hijo ahora mismo eh, siempre le gustó el dibujo, entonces dibujaba genial y le decía, es que dibuja de maravilla, o sea, todos los detalles, no se pierde un detalle, o sea, es que lo pone todo y ahora está con la música está haciendo música, está ha encantada en la vida y entonces ahí tú no tienes que decirle nada porque lo sabe todo. Ahora, con otras cosas, pues sí, tendrías que perseguir un poco, oye, presta atención a esto, que tienes que hacer y él es, Buah, me aburro, pero claro. en lo que le gusta claro, es que me es... Me super... Es una frase, me aburro, que es, bueno, es, es básica ¿eh? en, en las personas hiperactivas, pues por eso, porque... Si te obligan a hacer una cosa que no te gusta, es que todo ese exceso de energía que tienes, es como que no la puedes canalizar bien y explotas por dentro, ¿no? Es como que mmm, tienes como, bueno, puedes somatizar algún tipo de, de enfermedad, mmm, tanto en el aparato digestivo como, no sé, es, es muy... En, es muy desagradable, la verdad, que te obliguen a hacer una cosa que, que te mantenga sentado, por ejemplo, mucho rato, cuando eres una persona que necesitas moverte. Eso es, es tremendo. Sí, yo lo notaba lo del, lo del el sistema digestivo mucho. Cuando estaba muy nervioso, él eh, entraba como mucha ansiedad y empezaba a encontrarse mal. Me duele la tripa, no me encuentro bien y hazme algo, y ¡ay, qué malo y, y siempre se le iba al estómago, siempre se le iba al estómago sí, cuando es que estaba... es el... relacionado el sistema digestivo también con, con el sistema, bueno, con, con, con el sistema nervioso, ¿no? Tiene mucha relación. Y aparte de que el sistema digestivo es el segundo cerebro, ¿no? Que tenemos. Entonces, mmm, a nosotros también el tema de, de ponernos más nerviosos puede ser que, que nos influya más en este segundo cerebro, ¿no? Porque es donde también hay mucha inteligencia y, pues, por ahí, pues, luego podemos somatizar, pues, varias, varios desequilibrios, ¿no? Pero, bueno, que todo está en tener también una alimentación adecuada. Yo, por ejemplo, eh, trabajo mucho también con suplementación, una suplementación que es muy buena, muy buena es, y, además, es 100% de absorción y entonces los niños cuando la toman, eh, todo ese problema que tienen en el colegio para adaptarse a tener más atención y a estar más más atentos, pues con esta suplementación, por ejemplo, pues les ayuda mucho. Es otro recurso, ¿no? Para adaptarse a, a este sistema. Pero, y también la alimentación, lo que comemos, ¿no? No todos nos, nos va bien los mismos alimentos. Entonces, por ejemplo, el azúcar pues, no va a faltar, aparte de que es un alimento muy malo ¿no? para la salud. Pues solo tenemos que mirar aquí en casa porque el azúcar <risa> no lo controlamos. De todo eso, es que, a ver, yo en la trilogía he querido abarcar todo lo que implica a nosotros, ¿no? A las personas hiperactivas y con exceso de atención. Porque de déficit no tenemos, tenemos un exceso de atención. Entonces, por ejemplo, la, la alimentación también nos influye en en apagarnos ¿no? esa parte de, del exceso de atención. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo que compre mi, mi trilogía, que está en Amazon. Yo les invito también y, y cuéntanos qué más, o sea, aparte de la trilogía, qué, qué más, de qué otra forma tú les puedes ayudar, dónde te pueden encontrar. Aunque he dejado un poco los enlaces en la descripción, pero para los que son de menos leer, cuéntales cómo, cómo pueden contactar contigo. Sí, bueno, tengo, tengo varias cosas, tengo tres páginas de Facebook, eh, bueno, dos, dos páginas de Facebook, una que es TDA con TD Talento, donde ahí pues eh, pongo mucha información sobre, sobre todo este tema, eh, luego TDA, no, Nutrición con Talento, perdón, Nutrición con Talento, que ahí pues hablo de de toda la información sobre la suplementación, ¿no? Cómo va bien para toda la familia, pero también para los niños. Luego tengo un canal de, de YouTube, que es Dios García Cera, que pues ahí también folgo, pues muchas entrevistas, conversaciones con mamás, testimonios. Luego tengo el canal de Telegram, que también para quien no, no pueda acceder a YouTube o por lo que sea, pues también tengo el canal de Telegram. Y tengo Instagram, entonces bien, por ahí bien. me pueden encontrar. Y estoy en construcción, estoy construyendo mi, mi página web, que espero que en breve ya la tenga construida, que es neogartiacera.com. Pues está genial porque así yo sé que hay muchos padres que, que cuando vean este esta entrevista se van a interesar porque seguro que han encontrado mucho en común con de lo que has descrito con sus niños y tiene muchas interrogantes, muchas dudas, como lo estuve yo en su momento también y, y siempre es bueno poder ir de la mano de alguien que que te oriente y, y que te ayude y que te apoye cuando no sabes qué hacer o, o cómo actuar porque al final lo que nos interesa como padres es el bienestar de nuestros niños entonces es buenísimo tener una persona ahí ayudándonos. ayudándonos. Sí, tengo también pensando hacer cursos online para madres, eh, porque sé que las madres están muy estresadas y son más sensibles a todo esto. Entonces, quiero, estoy programando cursos para hacerlos online también para ellas, para que se sanen, para que potencien también todo lo bueno que tienen como mamás y entiendan mejor el comportamiento de sus hijos y haya paz, alegría y la familia esté unida, que es de lo que se trata. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Neus, por habernos acompañado, por todo lo que nos has compartido. Cuando quieras regresas por aquí y nos cuentas mucho más. Muchas gracias, Diana, por darme esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias por dejarme explicar, y llevar mi, mi mensaje. Muchas gracias. Pues gracias a ti porque sé que nos ayudas muchísimo, como madre te lo digo, y, y bueno, pues gracias a las personas que nos acompañaron, que nos van a ver luego en diferido, que se van a encontrar este video en YouTube, en Instagram, porque ya lo... Lo, lo pondré en otras plataformas también y pues esperamos haberles ayudado, nos pueden dejar en los comentarios cualquier inquietud que tengan o pueden ir directamente a la red de NEUS y consultarla o ver sus publicaciones que seguro que les va a ayudar muchísimo y bueno nos vemos en un siguiente directo. Gracias a todos por Bien. estar aquí.